hola familia les traigo el video que les he estado prometiendo desde hace como dos meses sobre las estrategias de poder vender propiedades en la y primero les voy a compartir cómo fue que yo hice mis ventas de las propiedades tuve un poco de, de suerte realmente no tuve ninguna gran estrategia pero espero les les dé una idea de los dos tipos de estrategias que he visto aquí en este documento fui a buscar en mi correo cuando vendí unas propiedades por ejemplo esta la vendí por 50 mil esta por 75 mil en brooklyn esta no la vendí por tanto 15 mil upex pero les quiero mencionar de estas creo que en esta semana y fue en, en marzo en los otros videos les he compartido que durante marzo y abril fue cuando los precios de las propiedades se elevaron muchísimo porque no había muchas propiedades disponibles en ese momento. Tuvieron dificultades al abrir Brooklyn y la gente se, des se desesperó. Llegaron jugadores nuevos que no tenían ninguna estrategia y empezaron a invertir dinero y comprar y comprar propiedades. Y en esos momentos fue cuando... el el Bitcoin y las otras criptomonedas subieron mucho de precio y muchos de ellos se salieron y empezaron a invertir sus ganancias en otros, en juegos cripto. Mi estrategia es de poner precios muy elevados. Al principio, cuando empecé a entender el juego, vendía yo mis propiedades por 10 veces del valor de que las compré, las mintié. Por ejemplo, si una propiedad la la conseguí por por cinco mil upex creo que empecé a ponerle 15 mil 20 mil upex cuando la ponía a la venta si era una propiedad de colección entonces le subía más y tal vez la, la ponía yo por 25 mil 30 mil y también dependiendo del, del tamaño de la propiedad y en qué ciudad están en, esa, en esta semana como les mencionaba en marzo vendí aproximadamente un poco más de 500 mil upex y fue lo que me ayudó a, a llegar a, a director y les quiero dar un, un ejemplo de esta propiedad porque esta propiedad fue la que más me, me sorprendió cuando la vendí y para ser honesto me había yo olvidado que está que tiene esta propiedad y que la tenía yo a la, a la venta los de brooklyn no me sorprendieron sorprendieron tantos porque como les dije la, la gente nueva quería comprar en esa ciudad no muchos pudieron comprar propiedades porque fue un desastre la, la apertura voy a enseñarles la propiedad como se hizo la transacción de ese jugador hay algo que se ve medio raro pero cada quien juega a, a su manera y esta es la, la propiedad que se vendió en a principios de, de marzo que tiene de importante la verdad no no es de colección rara ultra rara limitada no es una colección normal de, de cada ciudad está está grande la, la propiedad pero como fresno es nivel qué es nivel 1 ya se me olvidó cómo tienen los, los niveles de las ciudades san francisco y nueva york son nivel 3 o 1 ya se me olvidó pero fresno son de las propiedades más bajas como es ciudad de nivel bajo las propiedades no no cuestan mucho es más barato comprar propiedades en, en esta ciudad una propiedad de 1.472 upes up cuadrados en brooklyn saldría cuando saldría unos 100.000 80.000 UPEX, algo así 80.000 mil UPEX. esta propiedad Creo que la compré por mil. Ahorita les enseño. Pero no tiene nada de especial esta propiedad. Aquí en el UPEX World se pueden ver todas las transacciones. Y este es el jugador que, que me compró la propiedad en agosto 4. Y aquí está la dirección. Que como es aquí es el, el comprador y el vendedor. Como a ver, espérenme. Ah, sí, sí. Este jugador me, me compró. No, aquí dice que este jugador la compró. Me la compró a mí. Y aquí que yo se la vendí. La vendí por 300 mil. Ese jugador, no me acuerdo bien cuándo fue que llegó, pero empezó a comprar propiedades a lo loco. Y algo que, que apenas me di cuenta que se puede ver bien aquí es el, el historial de, de la propiedad. Y si le apretamos aquí, creo que es como un, un reloj no sale el historial. Dice que yo la compré en diciembre 18. Aquí está que la mintié, la cuñé. Para ese entonces ya pusieron las FSA para los nuevos jugadores, los jugadores que están tienen menor de menos de 100 mil en, en propiedades y monedas. Pagué 20 mil 608 UPEX y la vendí por 300 mil. Así que le saqué una ganancia de, vamos a decir 270 mil, porque acuérdense que siempre nos van a quitar UPEX cuando vendemos propiedades. Me tardé casi tres meses en venderla y luego, casi un mes después, este pasa, ¿cómo se dice? Pasa de Pasadena, algo así, y LLC la cambió, porque aquí cuando dice switch property, que cambió la, la propiedad, se la intercambiaron entre jugadores pero aquí no dice por qué otra propiedad fue la que se cambió así que tenemos que ir a, a esta fecha para ver qué fue cuál fue la transacción abril 1 y en lo que vamos a a esa fecha si pueden ver todas estas transacciones que hizo este jugador cada minuto 526 525 no, 525 526 6.32, 7.41, 7.42, 7.43 llegó a comprar propiedades vámonos a abril primero, la que sigue ¿Y ¿dónde está? ¿dónde está? es esta como pueden ver, hubo un intercambio el switch, una propiedad que él Pasadena me compró, se la y hubo un intercambio entre él y el Time Tine. Y esta fue la propiedad que se cambió. La propiedad que yo tenía se la cambió por esta 54.93. Así es que vamos a ver cuánto pagó este Tine Time por esta propiedad. Nos vamos al historial aquí pueden ver que el octubre 21, este otro jugador, Cybertrax, la compró por 1000 UPEX. Y después en octubre 25 la intercambió, esta la de 50, no, ¿por cuál se la intercambió? No dice cuál. Pero este tiene le dio otra propiedad a este Cybertrax y después hizo otro intercambio con el Pasadena con la propiedad que, que este pasadena me, me compró una propiedad de 1,000 upex a mil upex que fue lo que, lo que este pasadena pagó para comprármela y eso es lo que se me hace medio sospechoso no creo a habernos sé, ustedes me dicen que si están dispuestos a, a cambiar una propiedad por la cual pagaron 300,000 y la van a cambiar por una propiedad que se compró por por mil upex. digamos que la que la vendía al precio de que, de que la compré 20 mil yo personalmente no intercambiaría una mi propiedad de 20 mil lupex por una que se mintió por por mil lupex tal vez porque hubo un, un evento y creo que esos eventos pasan cada semana o cada dos semanas pero están los eventos de que el jugador que haga más intercambios o más compras en un fin de semana se lleva no me acuerdo cuántos supex, tengo que, que buscar ahorita no sé si está el evento ahorita que es domingo tal vez por eso lo hicieron pero se me hace muy muy raro esta, esta transacción pero si lo, lo hicieron por el propósito de ganar ese evento no hicieron mal ahora vamos a, a ver esta propiedad para que vean cómo es esta es la propiedad acuérdense que este jugador pasadena me compró mi propiedad por 300 mil upex la cual pagué 20 mil vamos a ver si es de colección no una colección normal de nuevo jugador o de tener creo cinco propiedades en fresno si se acuerdan en esa propiedad uh, que vendí la la renta al mes son 300 upex y aquí solamente está ganando 16 ¿Por qué hizo el intercambio? No se sabe. Este jugador es este director, tiene ya casi 6 millones de UPEX, 479 propiedades, solamente 8 colecciones, pero él sabe su estrategia. A él tal vez le esté funcionando, pero esa estrategia yo no yo no la haría, pero tiene más más UPEX que yo. Y si se acuerdan, él está vendiendo y comprando mucho todo todo el tiempo. Como les decía, mi estrategia no fue nada del otro mundo. Como no me, no me urge sacarle UPEX por el momento a mis propiedades, les pongo precios muy elevados. Y desde finales de marzo, principios de abril, fue la última vez que, que vendí propiedades a ese precio. Hace tres días me compraron esta, esta propiedad en Bakersfield, que sí es de, de colección. Y con esta venta que tuve... Pude comprar más propiedades en Chicago porque estoy haciendo mi red, siguiendo el consejo de cebras para poder encontrar tesoros más fáciles. Les dejaré el enlace del video que hice para que lo vean y, y les ayude. Pero este Abdullah, que ya es ejecutivo, me la compro. ¿Por qué me la compro? Es de colección... ¿Cuál es la morada? Limitada. Y la otra razón... Ay, no, está ahí. Vamos a ver si... Si le encuentro. Tengo que ir a la ciudad porque estoy en Fresno. No, no está no es. Ese es Oakland. Vamos aquí para Bakersfield. Aquí estaba. Esta propiedad la, la compré porque se sabía que estas propiedades que están aquí en California iban a ser de, de colección rara. Vamos a ver. California, Avenida California. ¿Cuál es esa? Colecciones, colecciones. Ah, sí. Cor colección rara. Por eso compré esa, esa propiedad, porque me iba a quedar cerca de esas propiedades, pero no, no pude comprar ninguna ninguna de estas. Había propiedades que, que aún no, no se habían comprado. Todas estas estaban listas para comprarse. Cuando abrieron Bakersfield por, por la segunda vez, mandaba mi explorador aquí a, a mi propiedad ese ese día si mal no recuerdo gané como 800 upex porque mucha gente se venía a mi propiedad para que su explorador se viniera aquí a la avenida california a estas propiedades algo que les recomiendo si saben que una de sus propiedades está cerca de eh, un área de colección bájenle a la renta había otra propiedad que estaba estas propiedades aquí ya estaban vendidas y cobraban 20 UPEX para mandar a los exploradores aquí. Y lo que hacían muchos era venir, venirse a mi propiedad. Porque solamente les cobraba 5 UPEX. Bueno, ¿qué más tiene de uh, especial esta propiedad? Me gustó también porque está cerca de la terminal del, del tren. Y en uno de los videos, el, el, creo que el primer tutorial que hice... Les expliqué que si tienen una propiedad cerca de la estación del tren para no gastar Upex, lo sigue mandando a su propiedad y una vez que agarre el camino se va a acercar al a la terminal, solamente van a tener que pagar el, el el boleto de del tren. No tienen que pagar por mandarlos, mandar su explorador a la terminal. Que pueden cobrar entre 10 UPEX hasta... He visto que cobran hasta 100 UPEX. Cuando saben que el tren se va a conectar a una nueva ciudad. Es cuando todos estos jugadores le suben el precio. Entonces esto, esto es lo que tiene especial esta, esta propiedad. Tal vez a este Abdullah le, le faltaba una, una propiedad para completar su colección. Parece que a él sí le gusta tener todas las colecciones. No sé dónde vi, creo que en Discord, que un jugador tiene 100 colecciones. Y una vez más, mi estrategia no es nada especial. Le subo mucho precio al precio al que ofrezco la, la propiedad. Vamos a ver si puedo intentar algo. Esta creo, estas dos creo que son de, de colección. Sí, ¿verdad? Es de colección del, de Oaks tenía yo tres propiedades, pero vendí una. Sí, si se ven acá, solamente tengo tengo dos. Me falta una para, para empezar la colección otra vez. Ya aquí ven que ya ya me dieron el bonus porque antes tenía yo la colección, pero ven empecé a venderlas. Este está pidiendo 12.000. Si se dan cuenta, este jugador no está pidiendo mucho. La, el tamaño de la propiedad es 52, 52 UP, UP cuadrados, igual que la mía, y pagué 3,354. Cuando la venda, solamente va a ganar, ay, no es bueno para, para las matemáticas, le va a sacar 8,000 UPEX. Nada mal. ¿Por qué? Porque si vendo 10 propiedades en una semana, dos semanas, pónganle y le saco a cada propiedad, los 8.000 UPEX. Voy a tener una ganancia total de 80.000. Esa es la otra estrategia. Muchos jugadores empiezan a vender uh, por precios muy bajos. Para vender la propiedad más rápido. Y, y seguir aumentando los UPEX que, que tienen. Voy a, ir a Fresno. A ver, vamos a ver si, si podemos comprobar algo. Aquí en Clovis. Aquí tengo muchos A ver, a ver si puedo explicar bien. ¿Cuál es la segunda estrategia que he visto que hacen muchos jugadores? Esta propiedad, si ven, la estoy vendiendo por 55,000 UPEX. Dudo que me la compren a ese precio ahorita. ¿Por qué? Si la quitamos, pagué 1,920. Me iban a dar 53,000 por esa propiedad, tal vez. Digamos que les sacaría una ganancia de 50,000 UPEX. Estaría muy bien. Me encantaría pero en realidad dudo que en estos momentos alguien me la compre porque no hay no hay mucha demanda si la quiero vender rápido lo que puedo hacer muchos jugadores venden sus propiedades por lo doble de lo que lo compraron y se venden más rápido para demostrarles para ayudarles lo voy a hacer voy a perder dinero pero no no hay problema no me puedo quejar me compraron esa propiedad por 225 mil y le saqué un buen de dinero Así que para ayudarlos vamos a, a ver si la podemos vender rápido. UPEX. 1000... Vamos a ver otra vez, otra vez, perdón. 2000. 4000. Mil, mil. Vamos a ver qué, qué dice si la vendemos por 4000. ¿Cuánto nos darían en realidad? 4000... Me darían 1000... No, me darían 3800 UPEX. Y dijimos que pague 1300 le ganaré yo 1500 verdad 1500 bueno va por ustedes ¿eh? no quiero pero, no quiero pero para demostrarles a ver si a ver si se vende en esos dos tres minutos La ponemos ahí okay y si se vende ¿eh? le voy a hacer, le voy a ganar o sea, tampoco me puedo quejar pero como yo en estos momentos veo que el juego va a seguir creciendo no me importa si no me compran las propiedades lo que he visto y muchos otros jugadores ahí en el canal de score mencionaron y que nunca me había yo realmente he dado cuenta que hay gente que compra propiedades porque en la dirección empieza con un 9 y termina con un 5 o que si fuera 999 hay gente que que buscan propiedades así hay gente que busca propiedades que tengan no sé que se vean bien que tengan arbolitos y ya se vendió nada más para que vean se tardaron tres minutos es un pro acuérdense que esta no es una propiedad especial es propiedad que se puede poner en la colección de nuevo jugador y la de fresno ya me dieron el, el dinero creo 1300 pero no, no me sale el mensaje. Ustedes que son jugadores nuevos. Más que nada los jugadores nuevos. Tienen la ventaja de comprar propiedades FSA, Dependiendo de la ciudad. Pueden pagar entre 1500 UPEX. Las más baratas es que tal vez haya en Cleveland en, en el momento. O en Chicago ahorita hay FCA. Creo que todavía quedan de 3000 UPEX. Ahí está el mensaje. La vendí por 4000. Pero acuérdense. Los de Aplant siempre nos van a cobrar una comisión y habíamos dicho que eran 3800 le gané 1500 upex a esta propiedad sigo haciendo eso y con este dinero de los 1500 que gané puedo usar ese dinero para comprar otra propiedad cada día pero en realidad me regresaron 3000 3800 los jugadores nuevos que Pueden vender FSA Pueden hacer estas transacciones Lo malo es que ahora Solamente pueden vender dos por semana ¿Verdad? Me había yo olvidado de eso Va a ser un, un proceso muy, muy lento, pero no se desesperen Porque si le ganamos Digamos 1.500 ¿Pondan ustedes 1.500 UPEX Cada semana No, es una propiedad Por dos, dos propiedades serían 3.000 UPEX Cada semana En un mes van a tener 12,000 UPEX en ganancia. Y lo que tienen que hacer es comprar propiedades pequeñas. Por ejemplo, donde tengo una propiedad grande? Oh, ya sé dónde, ya sé dónde. Esta es una de mis propiedades favoritas. ¿Dónde está? Aquí está. Miren, esta propiedad, estoy pidiendo mil UPEX. Acuérdense, mi, mi estrategia es ponerle precios elevados porque no me importa ahorita si se vende o no. En un futuro. Uno, dos, tres años. Tal vez dos, tres años. Creo que si sí me, me la van a comp comprar por este precio. Pero la voy a quitar. Ahorita que está a la venta. Para explicar. O sea, por qué no quieren comprar una propiedad de este tamaño. Si quieren ir vendiendo más rápido. Quitamos. Si la quiero vender rápido. Tal vez la vendría yo por 30 mil. A una propiedad de este precio. Si la quiero vender rápido. Y no me importa no sacarle tanta ganancia. Si no me urge tanto venderla, pero si sí quiero venderla, la pondría yo a $50,000. Lo doble. Acuérdense, mucha gente vende las propiedades a lo doble. Y tal vez en una semana me la compre. A ustedes que solamente pueden comprar propiedades FSA y solo pueden vender dos por semana, lo que haría yo es ponerla a la venta a $50,000 y me darían que, vamos a ver, me gustó esto, que también estoy aprendiendo algo. Como les dije, esta no es mi estrategia, pero estoy empezando a pensar como ¿qué, qué haría yo. Me darían 47 mil, pagué 23 mil, 24 mil. Uh, le ganaré yo 24 mil UPEX. Lo creé yo, la pongo a la venta a 50 el día lunes. No me la compran el martes, miércoles, jueves, viernes. Llega el sábado y si digo, ok, no me la van a comprar a ese precio pero necesito el Lupex, ahí le bajaré yo entonces a $30,000. Tengan cuidado, porque si hay jugadores que se enteran de la estrategia que están haciendo, van a decir, ah, Ulises pone las propiedades a la venta lo doble los lunes, pero si nadie se la compra, el sábado le va a bajar de precio y se van a esperar. Así es que tengan cuidado con, con la estrategia. Si yo pudiera comprar propiedades FSA en este momento, no Compraría propiedades grandes. Me dedicaría a comprar propiedades pequeñas. Como esta. Si mal no recuerdo, creo que pagué 1200 UPEX por, por esta propiedad. Y así, poco a poco, si le gano 3000 UPEX a la semana. Porque estoy vendiendo dos propiedades a la semana. A cada propiedad le saco 1500. No vamos a exagerar: 1500 por dos propiedades son 3.000. En un mes voy a tener 12.000 UPEX en ganancia. Acuérdense. Solamente en ganancia. Esos 12.000 me van a ayudar a comprar otras 8, 7, 8 propiedades más. Porque solamente voy a comprar propiedades muy baratas. Los jugadores que ya son pros, que son directores, ejecutivos, no podemos comprar esas propiedades. No sé si se han dado cuenta ahorita que estuve haciendo el video, cada tres horas me están dando ciento y algo en upex cada tres horas por día ahorita por día y les voy a enseñar no aquí no es y no es por presumir simplemente para que empiecen a pensar qué es lo que harán cuando cuando empiecen a ganar más más upex y lleguen a, a nivel director van a tener que cambiar su estrategia por mes me está dando 50.465 UPEX. Al día estoy ganando 1.600. Lo que quiere decir que si compro esta propiedad por 10.000, bueno, 10.500 en 8 o 9 días recupero ese dinero que invertí aquí. Tal vez me gusta esta calle o me falta una colección como director no podemos comprar tantas propiedades a, a bajo precio digamos que esta es una nueva ciudad y estas cuatro propiedades que están de color verde fueron FSA y los jugadores la compraron por 1500 UPEX estas es de color azul no son FSA estaban a la venta a 6000 UPEX no alcancé a comprar ninguna de estas propiedades y alguien las pone a la venta a 10.000 nada más voy a pagar 4000 upex más que no es mucho comparado a lo que este loco que soy yo está pidiendo prefiero comprar esta por eso es importante comprar propiedades pequeñas para que las puedan vender más rápido a este jugador les aseguro que si pone esta propiedad a la venta por 5000 UPEX, se la compran rápido. Tal vez a él no le importa ahorita vender rápido. ¿Nivel qué es? Es Applander. Uh -huh. A él le, le recomendaría que le baje a 5000 UPEX y si sí, sí, se la compran rápido. Ya vieron cómo me compraron la otra, pero aquí a esta tal vez si. Sí. 5000 UPEX y se la compran rápido. ¿Qué pasa? Que venda dos así en una semana va a tener 10.000 UPEX de ganancia la otra estrategia que he visto muchos jugadores usan en realidad no tengo mucho tiempo de, de andar haciendo transacciones todo el tiempo andar comprando solamente en chicago y van a ver les voy a enseñar mi, mi red pero esas son las, las la otra estrategia que he visto que muchos jugadores les ha servido no les sube mucho al precio especialmente ahorita que no hay mucha demanda creo que es la una de las mejores estrategias se van a tardar un poquito porque solamente pueden vender dos propiedades a la semana que son FSA. Inténtelo por un mes. Tampoco quiero que me reclamen después y se enojen y me digan que le bajaron mucho a su propiedad y no le sacaron mucha ganancia. Cada quien tiene su estrategia. Pero si estas fueran mis propiedades, las vendería a 5.000 upex Como vimos... ¿Dónde está? ¿Dónde está Clovis? Aquí era, ¿verdad? Aquí, aquí, aquí. ¿Dónde era? Ya no me acuerdo qué propiedad fue. Aquí, aquí. Miren, miren, miren. No es para que vean. Ya la puso a la venta. $7,555. Qué bueno que ya la puso a la venta para que vean cómo están haciendo las transacciones. Habíamos dicho que la compré por $1,330. La vendí por $4,000. Solo me dieron 3.800 y él tuvo que pagar 4.200. Ahora la va a vender por 7.555. Me gusta este número. Si la vende, le van a dar como que serían 7.200. Pagó 4.200. Le va a sacar 3.000 UPEX a esta propiedad. No es mucho, pero la, la va a vender. Hay posibilidad de que la venda en, en uno o dos días así es la, la estrategia que tienen muchos que ya son que son pros ejecutivos que les gusta vender vender comprar vender comprar vender es buscar una propiedad que, que esté barata que no que el otro jugador no esté pidiendo mucho porque van y la ponen a la venta y le sacan dos mil tres upex más y como es pro y si hace esto 3-4 veces a la semana digamos que, que se gane entre 8 mil 12 mil upex a la semana a la mejor más mi recomendación como les decía compren propiedades pequeñas pero ustedes que son uplanders que aún pueden comprar fsa compren las propiedades más pequeñas y no quieran ganarles mucho ahorita no no hay gran demanda si le van a subir el precio háganlo pero tal vez no se venda rápido tal vez sí cada quien tiene diferente suerte. Tienen que saber el tipo de ciudad en la que están. Fresno, Bakersfield y Cleveland son del de nivel más bajo. San Francisco. Muchas cosas van a empezar a, a, a salir en San Francisco. Aquí no no quiero vender nada aún. Pero vamos a Chicago. Vamos a Cleveland primero. Para ver cuántas FSAs, FSAs hay. Todavía hay muchas. Pero estas no son FSA. A ver. también lo que pueden hacer es hay directores, hay jugadores que son nivel pro o ejecutivos que hacen tratos con, con jugadores que son Uplanders, que les compran cada dos, cada semana les compran dos propiedades. Digamos que esta fuera una FSA, como jugador pro, director ejecutivo, no puedo comprar una propiedad a este precio si fuera FSA. Hago un trato con un jugador que la puede comprar y le digo que okay, te la compro a lo doble porque una propiedad que no es FSA tal vez cueste 10.000 UPEX del mismo tamaño, si se puede decir voy a comprar esta propiedad con una gran rebaja de 2.000 UPEX ojalá y me esté explicando bien en Cleveland no compré muchos porque no me interesa esta ciudad, solamente quería agarrar la colección de, de Cleveland colecciones Cleveland, ¿dónde está? oh, todavía no no la sacan porque salió en la Vanilla Mode. Pero como cada ciudad tiene. Que si tiene uno tres propiedades. Cinco propiedades. Agarra uno esa, esa, esa colección. Por eso tengo cinco. ¿Cuántas tengo? tres ajá, Cinco. Por si sí, la colección esa es de cinco. Ah, miren. ah se, se desapareció. El jugador que, que tiene más. Upex, más valor. En todo. habla El DC. No me acuerdo que qué propiedades grandes compró él compró como dos o tres espero que les ahí haya puedo haber explicado un poquito como las estrategias que hay sé que es muy frustrante empezar el juego y no nos deja nada las las rentas de, de las propiedades pero muchos jugadores han empezado con con esa estrategia de comprar propiedades fsa si quieren venderlo rápido rápido vendan, vendanlo a lo doble pero intente, intenten subirle un poquito más primero. Y muchos jugadores solamente le han metido unos 10, 20 dólares al juego. Y ya son, ya son directores. Yo sí le he metido un poquito de dinero. Porque les digo que esto lo veo como, como inversión. Tengo mi red. Ojalá y se esté orgulloso de mí. Ahora sí. Seguí su consejo. Leí la guía. Les, dejo, les voy a dejar el enlace. Lean esa guía para buscar tesoros. Les recomiendo que tengan muchas propiedades en, en la ciudad. Para que se les haga más fácil comprar, digo, encontrar los tesoros. Chicago es una ciudad muy grande, por eso tengo tantas. Y ojalá si me funcione, traté de comprar una o dos propiedades en cada, cada barrio, tenerlas a una, a una buena distancia de cada una. Es lo que dice Cervas es que tiene uno que triangular donde se encuentre el tesoro. Esa es la ciudad donde tengo más propiedades. La segunda ciudad es en, en Brooklyn. A ver cómo cómo me va. Tal vez un día llegue a, a ser grande como ven. Pero como les digo, no no me interesa ahorita andar vendiendo y comprando todos los días. Bueno familia, espero que este video les haya ayudado. Si les gustó, dejen un like. Como les dije en el otro video que acabo de hacer del, de la trayectoria de Upland. Les respondo más rápido por el Discord, pero voy a tratar de, de ver los mensajes de los videos más, más seguido. Como no estoy acostumbrado a hacer videos mi primera vez, no soy bueno para todo esto de hacer un YouTuber. ¿Qué más? Es todo por el momento, cuando lleguemos a los, 100, a los 100 miembros del canal, voy a hacer una rifa de, de una tarjetita de Aplan Y tal vez una, una propiedad. Todavía no sé bien cómo... ¿Cómo regalar una propiedad de Apple, Pero tengo, tengo que aprender. Que tengan buen día, familia. Y nos vemos despuesito.